a nuestra muerte. Sí. A veces siento que he muerto dos veces. La primera, cuando nos dieron por perdidos en Draenor. La segunda, cuando me golpeó la sombra de la Naru caída. Me pregunto qué cambio traerá mi tercera muerte. Estás nerviosa. Lo disimulas bien. Pero te conozco. Mejor que nadie, amor mío. No tienes por qué ir. Nadie te obliga a verla. Cada una tenéis vuestro propio camino. Si la luz quiere que esos caminos se crucen, lo harán. No hay por qué forzar la mano del destino. Ha llegado el momento, Turalion. Debo ver mi hogar con mis propios ojos. Y escuchar las razones de Silvanas para convertirse en jefa de guerra.